Y tú quieres, yo sé, que en mi cama todo estaba mejor Y tú quieres, yo sé, mucho humo en la habitación Y tú quieres, yo sé, que en mi cama todo estaba mejor Y tú quieres, yo sé, mucho humo en la habitación Baby yo sé que no vas a volver, una y otra vez el amor me fíes Por eso cambié. Yo perdí la fe, la fe. estoy yeah. llorando. Yo ya me cansé. Yeah. Todas tu mentira, yo ya me la sé. Yeah. Baby, yo ya paso, no pierdo más time. time. Cuando estás herida, no sabes la que hay. Ay. Vivo en un mundo donde nunca entrais. Nunca vas a sabes que es estar en mi vida. Ya no me dan pena Con tu corazón estoy cumpliendo condena Me pones caliente, baby, tú me quemas Solo una botita sabes que está buena ¿Y tú quieres? ¿Y tú quieres, Yo sé, Yo sé. Que En mi cama todo estaba mejor, mejor. ¿Y, tú quieres? ¿Y tú quieres? Yo sé, Yo sé. Mucho humo en la habitación uh -huh. ¿Y, tú quieres? ¿Y tú quieres? Yo sé, Yo sé. Que En mi cama tú estaba mejor No se, no se ve, a ella le gusta mucho contra la pared, la pared. Dame solo una noche que lo pueda hacer Dime si quiere goza, si quieres bebé. bebé. Dime si me da una oportunidad ah. Para demostrarte que yo estoy para ti pa Si a la casualidad te paso a buscar ah. Y no vamos muy lejos de aquí Que que estás esperando oh. Que tú eres el único que ando buscando No oh. ganas cara de tenerte y me está matando No me conformo No lo voy a perdonar Tú me dejaste roto No lo voy a perdonar Tú me dejaste solo uh, uh, uh, uh. ¿Y, tú quieres? y tú quieres Yo sé, yo sé. Que En mi cama tú estabas menos. Veladitas